Eu tenía aquí una presentación con todos los títulos, toda trayectoria profesional, pero ten razón, en Google hoy atópase atopase todo. Así que quien quiera profundizar, que vaya a Google, que busque su perfil, e ahí está. Eh, solo parto de que eh, estudió en Santiago de, Campo, de Compostela, Tuvo un premio extraordinario de carrera y después hice un máster eh, o doctorado en Harvard. A partir de ahí, pues hay un, una ristra de de publicaciones, de colaboraciones en proyectos de investigación. Eh, bueno, un mundo de cosas. Por que eh, un mundo de cosas. Bueno, el resultado es que a su línea de trabajo es la recuperación, es un tema apasionante, pero es la recuperación de patrimonio expoliado. En ese punto, atopámonos aquí un día, a Llanos, no Museo de Pontevedra, que había unos documentos que eh, tenía aligarvadiños y e cuando los miró dijo que andá, Pero sí, si esto es importantísimo para recuperar o intentar recuperar las figuras del Pórtico de la Gloria que estaban en no el de Meirás. Que se una sentencia judicial a favor de los e bueno, era porque se argumentó mal, e bueno, hay una serie de cosas, pero él a partir de esos documentos empezó a indagar más, con cual el tema, pues, pienso que no puede ser más interesante, ¿no? E, e bueno, como creo que él leo que realmente vaya a contar cosas eh, de interés, voy a uno aquí. Al final de su intervención, si alguien quiere hacer mmm, alguna pregunta, algún comentario e tal, estará encantado de, de responder a las cosas que se planteen Vale, cedo a la palabra. Eh... Bueno. Muchas, muchas gracias María Jesús por la presentación, eh, Qué gran honor verte otra vez porque hablaré de lo esencial que es el trabajo de María Jesús para descubrir esta historia tan increíble que yo diría que es el Watergate del Patrimonio, ¿no? una de las historias más apasionantes sobre cómo se puede reconstruir o debir de unas piezas fundamentales de nuestro patrimonio cultural, e diría de patrimonio europeo, e descubrir todas las maniobras que se hicieron desde eh, del franquismo y los poderes de la época para intentar apropiarse de estas obras, incluso terciversando a la legalidad de vigente. Gracias a esa tarde que, que, que vinieron al Museo de Pontevedra, pues, pues también pueden descubrir otros tesoros en no, los no arqui, archivos. E realmente, eh, doyme una, una, una sensación que nunca tivera anteriormente, da capacidad de que hay en eh, los archivos para todavía asombrarnos. ¿no? Porque muchas veces la investigación de archivo es bastante oscura, eh, a veces no se atopa nada, e otras veces atopas. Unas cosas tras otras, verdaderos tesoros Diré también como anécdota que los archivos y e las bibliotecas pueden ser también eh, eh, sitios peligrosos. Eh, Disculpame por llevar la cabeza cubierta, pero que tuve un accidente en ese sentido. Caeron encima tres tomos de un Martí se tenía una brecha en la cabeza, que ya había, o me obituario bastante irónico, lo mató la historia del arte. En fin, por eso... Eh, disculpen que, que no descubro a, a cabeza. En fin, eh, referente a los tesoros que se atopan en los archivos, hay referencia o título. Voy a dar eh, aparte de la conferencia en castellano porque nunca di en galego, no sé hasta qué punto me trabucaré, ya tengo un cacao mental con inglés, con todo esto. Entonces, voy a empezar y e después seguimos en cualquier otro... Eh, Puedo seguir en galego. Entonces, toda la investigación en archivos tiene algo de aventura y de excavación arqueológica, donde partiendo de la cartografía trazada por los profesionales de los archivos, eh, como María Jesús, y guiado por la propia intuición, uno va realizando catas en las diferentes capas de documentos textuales o fotográficos donde se va encontrando con voces que ofrecen testimonio para reconstruir mundos que parecían perdidos, conversaciones truncadas y también con objetos e imágenes que son importantes de importantes reliquias de nuestro patrimonio que se creían perdidas para siempre y algunas de las que hablaremos hoy. Fundamentalmente en los archivos está la memoria que nos permite construir el futuro. Un futuro mejor donde podemos crear monumentos de las ruinas, de otros proyectos luminosos que se vieron truncados en su momento por las guerras y el fanatismo. Y en ese sentido, en 1923, el lugar... ...donde podemos encontrar eso y que será fundamental para esta investigación... ...por los personajes vinculados a ella, es el Seminario de Estudos Galegos... ...del que estamos eh, celebrando un centenario y ahí están los miembros del seminario... ...en las ruinas de, Santo, de San Domingos en 1928, en una reunión muy importante. Algunos de los personajes que se ven ahí, Filgueira... Eh, Otero Pedrallo estarán muy relacionados, Jesús Carro muy relacionados con toda la investigación eh, de, los que, de lo que voy a presentar partes en este momento. Como saben, el seminario fue un proyecto de construcción nacional a partir de la ciencia, la investigación, la creación literaria, la lengua y la conexión con lo más profundo del patrimonio de Galicia con las vanguardias internacionales. Y en ese sentido, en toda investig investigación de archivo, también me guió otro ángel y me sentí realmente más conectado con nunca con un personaje que en el ámbito internacional europeo también es un referente en... Eh, la investigación de archivos que es Walter Benjamin, este crítico cultural eh, alemán de origen judío que ahí vemos en la Biblioteca Nacional de París eh, realizando una investigación que le llevó prácticamente lo que, paralelamente a lo que es la, la, la pervivencia de toda la producción del seminario de estudios galegos desde el 27 hasta el 40 cuando murió intentando escapar de los nazis que es esta obra eh, que se publicó póstumamente los pasajes. Una historia de la vida urbana de París, que pretendía ser una, una eh, investigación en la génesis de la modernidad. Una historia que, eh, eh, debido a su muerte, atravesando los Pirineos, escapando de los nazis, acabó en Porbou donde se le denegó el, el, el, la, la, el pase para España y ahí se suicidó, y entonces, de todos los restos fragmentarios de su archivo personal, de las notas que dejó para esta obra Los Pasajes, se pudo publicar posteriormente y es una obra donde eh, eh, surgen muchas de las... ...aproximaciones interdisciplinares a lo que es la reconstrucción de la cultura. Y también él es un ejemplo de, eh, y, y, las, y las obras que dejó fragmentarias, un ejemplo de cómo se puede reconstruir... ...una historia intelectual a partir de las ruinas que quedan de estas destrucciones fanáticas. En cierta medida, el Seminario de estudios galegos sufrió la misma suerte, porque, eh, como saben... Eh, fue perseguido eh, durante la guerra civil y, posteriormente, finiquitado definitivamente, precisamente en 1940, cuando, después de muchos esfuerzos, eh, Otero Pedrayo dice «Hoy hemos enterrado el seminario», que después se reconvirtió en el Instituto Padre Sarmiento, donde muchos de los que habían formado parte del seminario original eh, también formaron parte del Instituto Padre Sarmiento, pero ya no era lo mismo. Y una de las obras que quedó truncada, pero de la que conservamos las ruinas, es la, eh, su gran obra que estaban eh, realizando en ese momento, que era la primera edición científica del Códice Calistino, la primera ...transcripción, estudio de las miniaturas... ...y en este espíritu eh, internacional del seminario... Eh, ...habían mm, llamado a los mayores especialistas... ...el que hizo la transcripción fue un, un, un profesor de Harvard... ...Walter Muir Whitehill... ...que era un, des, un, un estudiante de otro gran profesor de Harvard... ...especialista en el Camino de Santiago... ...Arthur Kingsley Porter, que hizo la transcripción y eh, las miniaturas las estudió Jesús Carro. Eh, las galeradas de la edición del Códice Calistino, que ven ahí, estaban siendo producidas en, eh, en la eh, imprenta NOS de Santiago, cuyo dueño era Ángel Casal, el, el, el, el alcalde de Santiago galleguista, en ese momento que fue asesinado prácticamente al comenzar la guerra civil, y todos... Lo, los, los fondos que estaban en, en, en la imprenta NOS iban a ser destruidos. Y ahí estaban las galeradas de la edición del Códice Calistino, incluidas las láminas con las fotografías de las miniaturas. Y gracias precisamente a, a gente como Jesús Carro pudieron salvarse las galeradas y en los años 40 el Instituto Padre Sarmiento, con la ayuda de Sánchez Cantón, ...pues eh, publicaron la edición del Códice Calistino... ...que es como, si ven la edición, es como un, es como un monumento en ruinas... ...porque eh, se descartaron, como había que reescribir las partes en castellano... ...que no podía ir en gallego, se descartó, por ejemplo, la portada que ven ahí... ...que está hecha en 1935... La portada se descartó porque estaba en gallego, pero se utilizaron las láminas que habían estado producidas en la, en, en la imprenta NOS. Y ahí, por ejemplo, ven una miniatura, que es la del sueño de Carlomagno, que hablaremos ahora, que el, el pie de foto está todavía escrito en gallego. Es como si tuviéramos... ...un monumento destruido por la guerra que se recompone a partir de las ruinas... ...y que como si fueran eh, piezas de mármol poliadas de un monumento anterior... ...están en la nueva edición. Entonces, ven todos estos paralelos. Y en este sentido, el ángel también del que, del, del que eh, un poco guió esta, esta, esta investigación... ...es el, el famoso ángel de la historia... ...de Walter Benjamin. ¿no? Eh, Walter Benjamin compró ese dibujo que ven en la parte superior izquierda... ...de Paul Klee, llamado Angelus Novus, y en una de sus tesis, eh, la tesis novena sobre la filosofía de la historia meditó sobre esta figura convirtiéndolo en un icono de lo que podía ser su propia investigación en, en los archivos, en la destrucción del patrimonio y en la recuperación del patrimonio en el siglo XX. Y en la tesis novena de la filosofía de la historia dice... Hay un cuadro de Clic que se llama Ángelos Novos. En él se muestra un ángel que parece a punto de alejarse de algo que le tiene paralizado. Sus ojos miran fijamente, tiene la boca abierta y las alas extendidas. Así es como uno se imagina al ángel de la historia. Su rostro vuelto, está vuelto hacia el pasado. Donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única que amontona ruina sobre ruina y la arroja a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, pero desde el paraíso sopla un huracán que se enreda en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irremediablemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras los escombros se elevan ante él ...hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Entonces, nosotros vamos a ver lo que en el Códice Calistino... ...podríamos decir que para la cultura gallega yo diría que en la cuestión de destrucción... ...y de recuperación de archivos es el ángel de la historia... ...que es una de las miniaturas fundamentales del Calistino de la que hasta hace dos años habíamos perdido completamente una parte importantísima y que ahora, gracias a la investigación de archivos, hemos podido recuperar. Esta va a ser la primera de las dos, de los, de las dos obras eh, importantes, de la que veremos imágenes hasta ahora nunca vistas, eh, va a ser la primera que exploraré. La segunda va a ser otra pieza fundamental del patrimonio gallego y de nuestra identidad ...como nación, como entidad política... ...que es la Cruz de Alfonso III... ...la Cruz de Alfonso III... ...es la reliquia más antigua... ...de la Catedral de Santiago... ...la que representa la alianza de la monarquía... ...del Reino con el Santuario Jacobeo... ...del Reino Astur en ese momento... ...y lo que será después el Reino de Galicia... ...hablaremos en detalle sobre ella... ...esta obra fundamental de nuestro patrimonio... Fue robada en 1966 y se desapareció completamente y nunca se recuperó. Y ahora vamos a poder ver una imagen que estaba en los archivos, que nos trae esta obra desaparecida como de las tinieblas de la historia y nos la pone materialmente enfrente a nosotros. Y otro va a ser eh, el Códice Calistino, también es como decía Villares, la Carta Fundacional de Galicia como Nación Europea. Es también el ADN del Camino de Santiago, del fenómeno jacobeo. Y en el libro, uno de los libros centrales del Calistino, que es la Historia Turpini, es el relato legendario de cómo este lugar remoto y marginal de la geografía europea en el que vivimos se convierte en un centro en el que confluyen todas las... ...los caminos culturales y políticos. Y es gracias a eso por lo que hoy no somos una región marginal de Europa... ...sino que somos un centro en el que confluyen todos los caminos. Este finisterre externo que se convierte en el núcleo prácticamente del espíritu europeo. Pues eh, ahí ven, que estuvo a punto también, tú estuvimos a punto de perder... Este, ...este otro monumento esencial del patrimonio de Galicia... Y ahí ven las páginas que introducen la historia Turpini, tres miniaturas que me preguntaban cuando se perdió el códice, eh, hay estas miniaturas increíbles que se perdieron. Y yo le dije que eh, decía que el códice calistino que conservamos hoy no es el códice calistino prácticamente original, porque como veremos tuvo una serie de destrucciones que parecían irreparables y fue, eh, fue restaurado con una restauración muy dramática en los años 60 que prácticamente convierte en lo que hoy tenemos materialmente, el Códice Calistino, en un fósil. O sea, es el códice original, pero está como si dijéramos fosilizado. Y entre ellas, esta fosilización afecta a la miniatura fundamental, que es la miniatura que da el sueño que da origen a la leyenda de esta centralidad de Santiago y de la creación del Camino de Santiago. Y ahí ven cómo estaba eh, esta miniatura en la, eh, en la edición que, del Códice Calistino que estaba preparando el Seminario de Estudos Galegos. Y en su estudio de la miniatura eso es lo que nos dice Jesús Carro. Los colores dominantes de la miniatura son el verde, azul y rojo, pero lo lamentable es que la va corroyendo la tinta verde. Ha desaparecido ya en gran parte. De no atajar pronto el corrosivo, perecerá totalmente. Y esto ocurre porque la miniatura, eh, precisamente a lo que hace referencia a Jesús Carro, es al color verde. Utilizaron un pigmento que se llama verdigris, que cuando entra en contacto con la humedad incendia el pergamino prácticamente y se va corroyendo. Entonces vemos cómo estaba la miniatura cuando en los años 30 se sacó la foto de la miniatura para el, eh, la edición del Códice Calistino y cómo está el Códice Calistino en la miniatura en la actualidad. Y como ven, hay unas diferencias notables, porque en la actualidad parece que estamos viendo una miniatura perfectamente eh, conservada, pero mucha parte de la miniatura es inventada, incluido un elemento que es fundamental, porque originalmente lo que ven en la parte superior es lo que ven en las copias de esta miniatura posteriores como la copia del Calistino del Vaticano. Es decir, es el sueño que da lugar al Camino de Santiago. Se le aparece a Carlo Magno, el apóstol en un sueño, y le señala la vía láctea, la vía de las estrellas, diciéndole a Carlos Magno que por favor que vaya a España siguiendo esa senda para liberar la tumba del apóstol. O sea, que es la leyenda fundacional del camino de Santiago y de cómo el monarca, el emperador más importante de Europa deja todo y se dirige hacia la liberación del, del santuario apostólico. Y en esta historia turpini legendaria será Carlomagno también el que funde la catedral y el que, el que cree, cree, crea todo el contexto urbano y áulico de Santiago. Y como ven en la, en la, en la miniatura, en la fotografía... En la fotografía original, ahí se ve mal porque está en blanco y negro, pero todavía se conservaba la corona de Carlomagno. Habíamos perdido la cabeza, pero lamentablemente lo que hace el restaurador es eliminar completamente Carlomagno y por lo tanto es una imagen completamente incongruente donde vemos al apóstol flotando en una cama donde hay un sueño sin soñador. Entonces hasta ahora nadie había visto la cabeza de Carlo Magno del Códice Calistino. O sea, la cabeza original que soñó el camino de Santiago se había perdido, pero esa cabeza estaba en los archivos. Y el archivo en el que se encuentra es el archivo fotográfico que acumuló para el Seminario de Estudios Galegos y que hoy está en el Instituto Padre Sarmiento, gente como Jesús Carro. Y en el Seminario de Estudios Gallegos, incluido personajes como Jesús Carro, miraban al otro evento fundacional para el patrimonio de Galicia, importantísimo, que fue la Exposición Regional Gallega de 1909. La exposición regional gallega fue importantísima porque fue la primera catalogación exhaustiva del patrimonio gallego para la exposición. Los organizadores de la exposición, el canónigo López Ferreiro, Cabeza de León y los mayores organizadores de la sección arqueológica mandaron emisarios a todas las parroquias de Galicia para documentar todos los bienes que había en Galicia. Y aunque la exposición no generó un catálogo, generó una documentación de archivo impresionante, donde se pueden ver todavía las cartas que intercambiaron y también eh, las fichas de muchas de las obras que fueron a la exposición. Y también se generó el primer gran documento fotográfico del patrimonio gallego y entre ellos se le encargó a este... Eh, eh, fotógrafo, Chicharro Bisi que eh, eh, fotografiase los manuscritos más importantes de Santiago. Y lo increíble es que en el, en el seminario, en el archivo de Chicharro Bisi del Instituto Padre Sarmiento, se conservan cantidad de cajas, de placas de negativo, de cristal, con todas las fotos... ...de todos los manuscritos importantes de Santiago... ...el Tumbo A, el Códice Calistino... ...y también eh, el Liber Diurnos de la Catedral... ...o de la, de la Biblioteca de la Universidad. Y ahí es donde se encuentran fotos increíbles... ...como por ejemplo esta... ...donde está eh, precisamente entre una foto general... ...entre los organizadores de la exposición de 1909... ...la primera foto del jovencísimo Jesús Carro que ahí ven con la sotana, cuando tenía 24 años. Curiosamente, Jesús Carrón, en el 59, utilizando estos archivos, ya en el contexto del Instituto Padre Sarmiento, publicó, para celebrar los 50 años de la exposición de 1909, publicó una, una historia de la exposición y él, mirando estos negativos de placa, podía encontrarse él a sí mismo ahí con 24 uh, años. Y también fotos increíbles como aquella, una página del Códice Calistino en el, que, en el que ven que hay aquel aparato tan extraño al lado y dije yo, ¿pero qué es ese aparato tan extraño que es una preciosidad, de, parece un reloj, algo de una, una mecánica? Pues haciendo un poco de investigación me di cuenta de que se trataba de eso que ven a la derecha, un obturador y diafragma de iris de la marca Bauch Lomb, que nos permite saber exactamente qué cámara estaba usando, que, que lo patentó Bausch Lomb en Boston en 1891, que podemos saber exactamente la cámara que estaba usando Chicharrovisi, que posiblemente sería esa Kodak número 4 portátil. Y eso todo se ve en la foto al lado del Calistino. Pero la mayor sorpresa fue cuando llegué a la página del sueño de Carlomagno donde se ve esta imagen increíble, una instantánea, prácticamente de la página en su proceso de destrucción, pero todavía conservando una gran parte de la cabeza de Carlomagno. Y es una, una fotografía increíble porque, como ven, parece un recortable, parece que estamos asistiendo al momento en el que alguien como carro puede pasar la página y el manuscrito se descompone en partículas, prácticamente como si fueran las estrellas que están, de, que están ilustradas dentro de la miniatura. Nos imaginamos pasando la página del pergamino y la cabeza de Carlos Magno flotando en partículas como si fueran las estrellas de la Vía Láctea ¿no? dentro de la miniatura. Y esto me recordó también a dos estudiosos de la fotografía muy importantes, Susan Sontag, cuando decía que la fotografía es un inventario de la mortalidad, porque pone de manifiesto la inocencia, la vulnerabilidad de unas vidas que se encaminan hacia su propia destrucción. Cuando vemos una fotografía vemos a gente congelada eh, en un momento de, de deterioro futuro, evidentemente. Captamos gente en vida que mucha de ella ya está muerta. Y esto prácticamente es una instantánea de la miniatura ...en su proceso de destrucción, ¿no? Justo vemos antes de la desaparición de la cabeza de Carlomagno. Y esto también me recordó la forma en la que en esta fotografía... ...podemos ver aquello que nos toca, que, eh, lo que se llama punctum... En, las, ...en los conceptos críticos que desarrolló Roland Barthes ...en su teoría, en su tratado sobre la fotografía cámara lúcida cuando tomando, toma el término este latín, puntum, que significa aguijón, corte o pequeño agujero, y él lo transforma en un término crítico para definir ese accidente en la, en la fotografía que me pincha, pero también que me hiere, que me resulta conmovedor. Y cuando vemos una fotografía como esta, sabiendo cuál será la destrucción posterior de la miniatura, vemos eh, cómo la cabeza de Carlo Magno, precisamente ese trocito que está a punto de desaparecer, es el puntum de la miniatura, ¿no? es el puntum de la fotografía, aquello que nos toca y que nos hace conscientes de nuestra propia mortalidad y de la fragilidad del patrimonio. Se convierte la fotografía en sí misma en un tratado sobre la fragilidad del patrimonio de Galicia, en ese sentido, y ahí vemos como incluso la acción de Verdigrí eh, se ve como hasta parece como si estuviera consumiéndose con fuego, ¿no? como, como estos papeles que se van consumiendo, porque el verde gris es lo que hacía. Pero esa no fue la última, la, única la última sorpresa de los archivos, porque hay otro personaje fundamental que participó en la, en la exposición regional gallega de 1909, que fue Eladio Arce, un teólogo, historiador y archivista, el director del Archivo Regional de Galicia y también uno de los miembros fundadores de la Real Academia Gallega. Y dentro de sus fondos, que están en la Real Academia Gallega, se conserva esta postal que lleva la firma de Palmeiro e Hijos. Y Palmeiro era uno de los pioneros de la fotografía en Santiago, que en 1860 precisamente realizó unas fotos del de Códice Calistino y esta nunca había sido publicada. Y ahí ven cómo todavía conservamos más de la cabeza de Carlomagno y del cuerpo del apóstol. O sea que prácticamente nos acercamos a ver cara a cara a Carlomagno en, en esta miniatura. Y es curioso porque en ese momento... Posiblemente estas postales fueron, para ver la conexión entre la cultura gallega y la cultura internacional, fueron, estas postales fueron realizadas teniendo como clientela a la burguesía de Santiago, que participaban todos en esta, esta institución fundamental que dará lugar al museo, a la exposición de 1909 y, al, y a un intento de Museo de Galicia, que era la Sociedad Económica de Amigos del País, que tenían un boletín y en uno de los boletines de la Sociedad Económica se hicieron eco de las investigaciones de ese fotógrafo parisino muy famoso que se llama Camille Silví y Silvie, eh, eh, hizo fotos, eh, fue un pionero en hacer fotografías de manuscritos y hizo fotos de manuscritos de la B British Library en ese momento y él decía que el medio de la fotografía permitía ver cosas en las páginas del pergamino que no se podían ver a simple vista. Y quizá, y esa, esa, esa noticia se publicó en el Boletín de la Sociedad Económica de Amigos del País y quizá por eso un personaje como Palmeiro, eh, vio ahí un, un elemento importante y fotografió la, eh, las, las, las miniaturas principales del tumbo A y del, eh, y, del, um, y del Códice Calistino. Entonces ven cómo, de repente, gracias a una investigación un archivo, una de las obras más fundamentales desde el punto de vista artístico y cultural de Galicia se pueden recuperar cuando se parecía que estaban totalmente perdidas y podemos mirar otra vez a los ojos de Carlomagno. Magno. ¿no? Y eso no está en, eh, en la inteligencia artificial ni en los archivos digitales, pero en, en bucear. ...en excavar en estos archivos que son tan importantes y que todavía tienen muchos tesoros eh, para nosotros. Y la otra sorpresa es esta otra obra fundamental. La Cruz de Alfonso III fue donada, eh, la conocemos porque publicó Villamil y Castro... Eh, un, un, bueno, un estudio en 1875 sobre el tesoro de la catedral, reconocerán ahí algunas piezas, incluida la cruz que tenía una inscripción en honor del santo apóstol, la ofrecen a los siervos Alfonso III y Jimena, la obra se concluyó en el 1874 Y esta cruz también está descrita en el, en el manuscrito del, del historiador Castellá-Ferrer, que describe la Catedral de, de Santiago y nos dice cómo la cruz era, era muy parecida a lo que es la cruz de Los Ángeles que se conservó hoy en Oviedo, una cruz con un cuerpo de madera recubierto con láminas de oro y filigranas y eh, cubierta con toda serie de piedras preciosas, eh, cabujones y también camafeos, incluido ese que lo conocemos porque lo... Lo, lo, eh, pues, lo, lo dibujó Castellà Ferré y que por comparación con camafeos clásicos podemos ver que se trata de un camafeo con la representación de Hermes lo, que, lo cual es bellísimo porque esta es una cruz procesional que se llevaría y que se activaría en las ceremonias de la catedral en su movilidad, flotando entonces Hermes también que es el dios de, del viaje que tiene los pies alados, estaría integrado como esta, esta visión de la supervivencia de la antigüedad dentro de esta cruz maravillosa. Esta cruz es fundamental porque, como decías, es la reliquia más antigua de la catedral, la que representa la alianza de la monarquía con el santuario jacobeo, y sería la cruz que presidiría la consagración de ese edificio que ven ahí, que es el edificio promovido ...por Alfonso III con el arzobispo Cisnando... ...y que es el edificio que precede a la actual Catedral eh, Románica. Esta cruz también presidiría la consagración de la Catedral Románica... ...entrando por el Pórtico de la Gloria en 1211. Esta cruz es la que se le presentaba a todos los reyes... ...cuando iban a Santiago. Esta cruz es la que en el siglo XIX... ...todos los compostelanos besaban en Semana Santa... Y esta cruz es la que desapareció en 1906 sin dejar eh, ninguna traza. Lo único que conservábamos en ese momento eran esas dos fotografías bastante malas eh, de Hauser y Menet, eh, a partir de las cuales... ...se realizaron copias continuamente, porque esto era como el intento... ...claro, hoy esta cruz no la conoce mucha gente porque está desaparecida... ...pero esto es como la Cruz de los Ángeles de Oviedo... ...una obra fundamental también para, el, para la orfebrería europea... ...y de hecho es tan importante que tan pronto desapareció ya el arzobispado... ...porque fue un escándalo tan grande... Hicieron la primera copia, que es la de 1917, de bronce sobre dorado de Martínez Costoya. Y esto se ha intentado reproducir. El último gran intento de, de materialmente recuperar la visión de lo que es esta reliquia fue en el Xacobeo de 2004, donde se invirtió muchísimo dinero para eh, realizar una reproducción lo más aproximada incluso arqueológicamente para recuperar la imagen y la materialidad de la, de la cruz eh, reproduciendo esta filigrana de oro tan increíble que tenía y eh, también incluso los eh, los, los dibujos y cómo se llama es que me sale la palabra en inglés enamel, alguien sabe eh, bueno esmaltes los los esmaltes eh, los dibujos de esmaltes y los cabujones entonces esta, ¿Cuál es la sorpresa? ¿Podemos recuperar alguna imagen más impactante de esta cruz? Pues sí. Y yo siempre me pregunté, eh, porque por cuestiones de el estudio del estudio del Pórtico de la Gloria, eh, pues eh, profundicé en todos los, los archivos fotográficos históricos donde se representaba el Pórtico de la Gloria, ¿no? Y eh, uno de los archivos fotográficos más increíbles de la Catedral de Santiago es del uh, uh, um, fotógrafo británico Thur Thurston Thompson, que lo mandó el Museo Victorian Albert de, de eh, entonces South Kensington de Londres a Santiago para fotografiar el Pórtico de la Gloria y toda la Catedral en el contexto también de la reproducción escayola que querían hacer del Pórtico de la Gloria, ¿no? Y a mí siempre, siempre me pregunté qué pena que no fotografiara la Cruz de Alfonso III, porque, claro, fotografió todo. Es un, es un álbum enorme que se publicó muchas veces, que dejó Thurston Thompson una copia de todas las fotografías en, el, en la Catedral de Santiago y está en el archivo, y a mí me daba pena porque ahí, bueno, ven lo importante que es. Se puede reconstruir también lo que era el coro antiguo, el barroco que sustituyó al del maestro Mateo, que estaba en la nave central con, con la famosa altar de la, Sole, de la Virgen de la Soledad y allí ven que, de hecho, a la derecha, él eh, fotografió el relicario barroco que después se quemó también en los años 20 y ahora tenemos otro relicario. Pero allí ven, por ejemplo, el busto de, de Santiago Alfeo, muchas de las reliquias. Y qué pena que no fotografiara la cruz de Alfonso III. Y esta fue mi sorpresa en plena pandemia cuando no tenía otra cosa que hacer en casa que ver archivos digitales y cómo se actualizaban todos los archivos y se me ocurrió ir a todas cuantas fotos había digitalizado el Victorian Albert de incluido el fondo Thurston Thompson. Y me encontré con esto que me quedé con la boca abierta porque, claro, inmediatamente lo reconocí que... Nadie la, la había reconocido antes porque, como ven, tiene algo muy extraño, ¿no? Pero yo inmediatamente reconocí a la cruz de Alfonso III en esta fotografía que está hecha en, en, en una técnica fotográfica muy interesante del siglo XIX que se llama albúmina, que está hecha con clara de huevo y bromuro de potasio. Y tiene una resolución increíble y no se me ocurrió otra cosa que pasarla por un, eh, un programa de reconstrucción del color. Y el algoritmo la leyó perfectamente, o sea, en todas las superficies, ¿no? Inclui incluido viendo todos los detalles de la filigrana, los colores de las, de las piedras preciosas y prácticamente la materialidad, que es que ya no es que estemos ante una fotografía antigua, es que parece que estamos ante una aparición espectral donde la, la, la, la cruz se viene a nosotros prácticamente como un sueño, como si pudiéramos agarrarla flotando. ¿no? Es una cosa increíble. Y claro, uno la compara con la reproducción de 2004 y la reproducción del 2004 parece una, con todos los esfuerzos que hicieron, en su materialidad presente parece pues nada, una falsificación. Y aquí podemos ver lo que también Walter Benjamin llamó la, el aura de la obra de arte. Prácticamente tenemos aquí toda la sacralidad perdida el aura, las dimensiones estéticas fenomenológicas de esta cruz que vio el maestro Mateo, que vio Alfonso IX, que vio Fernando II, que vieron todos los reyes que fueron a Santiago, que besaron prácticamente, podemos sentir visualmente la tactilidad de la obra, la pátina, o sea, es una cosa increíble, pero también nos ayuda a entender textos como este, de la historia de la Catedral de Santiago, del canónigo López Ferreiro, que escribió en 1899. Y miran ahora cómo una fotografía nos deja saber, el, el texto nos ilustra la fotografía y la fotografía nos ilustra el texto. Nos dice López Ferreiro. En el siglo XVIII se puso una cruz también de oro, que es la pequeñita que ven arriba, ...que hoy se conoce como la Cruz de Ordoño II... ...que fue el hijo de Alfonso III... ...que se sabe por documentos que donó una cruz a la Catedral de Santiago. ¿no? Entonces, esa cruz que está en, en, el, en el Museo de la Catedral... ...se le llamó de Ordoño, de Ordoño II... ...porque se veía antigua y se creía que era la donación que había hecho Ordoño II... ...pero como demostró Serafín Moralejo eh, por cuestiones eh, estilísticas es una cruz de los, del entorno, de los talleres otonianos que trabajaron para Fernando I y que tenemos otras obras en San Isidoro de León. Y posiblemente fue una donación de mediados del siglo XI de Fernando I, el padre de Alfonso VI, que fue el que fundó la Catedral de Santiago. ¿no? Bueno, entonces nos dice, se puso una cruz también de oro cubierta con una chapa de plata dorada, de pésimo gusto, sobre la, que, la que, cual se aplicó un crucifijo también de plata. El crucifijo es el cuerpo de Cristo. Entonces ahí, y ahora dice, recientemente se quitó la chapa de plata y la cruz de oro que estaba debajo, y en su lugar se puso una cruz de cristal con un pequeño trocito de lignum crucis. Entonces ahí ven lo que pasó. El crucifijo del 17 y la chapa que cubría la cruz de Ordoño II, se quitaron, se quitó la cruz de Ordoño II, que estaría totalmente aplastada y que fue restaurada en el siglo XX, y por eso ahora ven el monigote inflado que ven ahí, porque esa es una mala restauración, porque estaba aplastado debajo de esta chapa. Y después colocó la cruz, que es lo que ven ahí. Y efectivamente, cuando le damos la vuelta, se, se, ven, ven los restos de la cruz de la placa, se ven perfectamente, los restos de donde estaba esta placa que ahora vemos y que estaba perdida. Además, ahora podemos cuestionar un poco también el juicio estético de López Ferreiro, porque dice que era horrorosa y es un Cristo muy bonito, o sea, no era tan horrorosa. Pero, o sea, que lo importante que es esta, esta fotografía a todos los niveles, ¿no? Pero todavía me encontré con más sorpresas de fotos publicadas dentro del archivo de Thurston Thompson. Otra vez, gracias a la pandemia, que uno tiene tiempo pues, incluso a mirar detalles de fotos que no había, en los que no había reparado. Y esta foto de Thurston Thompson está publicada en todas partes, en los álbumes que hay en Santiago. Y ahí ven una de las eh, esculturas más espectaculares del maestro Mateo, pero que tiene una de las cabezas más horribles que existen. Y es una pena, porque el cuerpo es una auténtica obra maestra incomparable del maestro Mateo, donde incluso cartografía el viento del lugar original donde estaba destinada esta escultura, que es la imagen de Salomón. ¿no? Y lo que se nos dice en la ficha que escribe Izquierdo Perrín, en el catálogo de la exposición del maestro Mateo del Prado de 2016, nos dice... La figura del Salomón resulta poco armoniosa porque su cabeza fue destruida por un rayo en diciembre de 1729. La cabeza que entonces se le colocó es torpe, pesada y desmerece el resto de la figura. O sea que la cabeza sería un añadido moderno a esta destruida. Pero me fijé en esta foto de 1867 de Thurston Thomson y me di cuenta de que la cabeza original se conservaba todavía y es increíble. Es una cabeza con todos los rizos mateanos y ven que también nos permite saber lo que pasó. Y es que la cabeza horrorosa que está ahí no es un añadido posterior. De hecho, tiene sentido porque el cabildo nunca permitiría a un escultor eh, presentar un bodrio de este nivel. Si tú encargas un añadido, había escultores muy buenos en Santiago como para hacer una cabeza que no parezca un exceomo de estos. ¿no? Pero, como ven, lo que pasó posiblemente es que hubo un accidente, posiblemente por los fuegos artificiales brutales, que eso era como la Segunda Guerra Mundial, que se ponían ahí a finales del XIX y principios del XX, cayó la cabeza, rodó, y perdió toda la masa la masa de la cara y de la parte de atrás. Pero como ven, la corona es la misma, incluso tiene las mismas roturas. Entonces, lo que hicieron fue encargar a alguien que, como era la cabeza original, pero deformada, hiciese una especie de cirugía plástica reparadora, pero tenía que trabajar con la piedra que le quedó, y por eso puso dos ojos, una nariz, y por eso es una cosa tan horrorosa. Pero es que ahí tenemos la cabeza original. Pero hay más sorpresas, porque, por ejemplo, esta foto, esa foto que ven arriba, la digitalizó, esa es la foto general, una foto general de la fachada del obradoiro de Thurston Thompson, que la digitalizó el Museo Getty de Los Ángeles. Y la digitalización puede uno darle y aumentarla. Y esta es si le damos y aumentamos al nivel de detalle que podemos llegar. Vemos ahí la plataforma, vemos el, las, las sombras, el momento del día en el que el sol está cayendo desde el sur, con la sombra proyectada por la figura de Salomón, vemos esa mujer vestida de negro y podemos acercarla más y vemos otro detalle increíble de la escultura y es el... el, el, el la, la, la, como el movimiento quiástico, totalmente mateano, que está haciendo la cabeza hacia la derecha. O sea, el cuerpo se mueve la mano hacia un lado y la cabeza hacia el otro, que esto es muy mateano, ¿no? Y que tiene mucha relación con el lugar original de esta escultura en la escenografía de la fachada del Pórtico de la Gloria. Y vemos que lo que pasó es que cuando la pusieron el bloque otra vez pues la apelmazaron, le quitaron el cuello porque ya no lo tenía y la pusieron más frontal. Y esto es fundamental para reconstruir la fachada del Pórtico de la Gloria, porque eh, y ahí es donde estaba mi investigación fundamental que se publicó hace poco, donde pudimos reconstruir la fachada del Pórtico de la Gloria, la localización original de las esculturas que habían sido desgajadas, la identificación iconográfica, y la localización original basada en la planimetría y la gestualidad de las esculturas. Y estas esculturas, que ya se conocía la identidad, porque está muy clara iconográficamente, las de David y Salomón, estaban flanqueando las jambas, no son estatuas columna, y eso es fundamental, ya veremos para lo que afecta a las esculturas de Pontevedra, estaban flanqueando la jamba de la entrada norte y formaban lo que hizo el, el maestro Mateo en el Pórtico de la Gloria es las tres entradas, en cada una de ellas eran una unidad iconográfica, en la que las esculturas de la, del exterior, de las jambas planas, completaban la iconografía interior, como si fuera un diseño en un teatro envolvente iconográfico. Entonces, las, las esculturas de David y Salomón flanqueaban lo que en el arco interior es la bajada del Cristo al limbo, ...tridimensionalizando en un teatro inmersivo lo que se representa en el arte de la época... ...en representaciones planas que ven en la parte superior donde la bajada al limbo... ...tiene siempre dos testigos privilegiados que son David y Salomón. Entonces el maestro Mateo los espacializa y cuando uno entra a la entrada norte... ...lo que nosotros vemos en cine lo lleva a realidad virtual que es lo que hace Mateo. Nosotros entramos y la anástasis nos envuelve. Entonces vemos como es, es increíble reconstruir la, la cabeza porque lo que hace también eh, para crear esta, este teatro envolvente que conecta fenomenológicamente con el ecosistema del Pórtico de la Gloria para crear esta sensación de que estamos en un entorno de personajes vivos, eh, vemos como la escultura de Salomón colocada en la jamba está volviendo la mano hacia el exterior de la plaza para recibir al visitante y todos sus paños responden al viento que viene desde la plaza hasta el interior del pórtico, que es el que mueve todas las mangas y la parte inferior de su manto pero vuelve la cabeza hacia la anástasis interior. Por eso es tan importante la fotografía para corroborar la localización perfecta de esta escultura en la jamba. Y esto pasa con otras esculturas para, eh, del, del, de, que veremos de la fachada, como son las del Museo de Pontevedra. Y esto viene por lo que... Eh, y ahora entraré en la documentación de por qué me trajo aquí a hablar con María Jesús el asunto este, porque una de las investigaciones en las que estaba inmerso en ese momento, eh, bueno, yo fui el coordinador científico del proyecto de restauración del Pórtico de la Gloria, ¿no? Y aparte dirigí un grupo de restauradores, un equipo de restauradores, arquitectos, historiadores del arte, musicólogos, y mi investigación personal era la reconstrucción de la fachada del Pórtico de la Gloria con la identificación de todas las esculturas desgajadas y sus lugares originales. ¿no? Entonces, estas esculturas, incluidas las del Museo de Pontevedra y las de los Franco, estaban ya, yo estaba trabajando en eso, se concluyó la restauración, del Pórtico de la Gloria, la presentamos en el 2018 y estaba trabajando en la publicación del primer libro del proyecto, que ahora ya está accesible y donde ven la reconstrucción de la fachada. Entonces, fue en ese momento cuando también coincidía con las, eh, la, la, la, la exposición del Prado, donde todas es, estas esculturas de la fachada se expusieron por primera vez y ahí es donde... Llegó el momento en el que se hizo de nuevo la reclamación de estas esculturas coincidiendo con el contexto político en el que estaba el, el alcalde de, de, la, de las Mareas, creo que era, ¿no? eh, en, en, en Santiago, y que era el momento político para reclamar las esculturas de los Franco que las habían eh, dejado a la exposición. Entonces aparecieron eh, las reclamaciones y ahí presentó, el, eh, eh, la demanda el Ayuntamiento de Santiago. Y en principio a la demanda se fue mmm, bueno, se, se, se encargó un informe histórico y pericial a Ramón Izquierdo Perrín para, para apoyar eh, el, el contexto histórico de la demanda y eh, iban, el, el ayuntamiento iba bastante confiado porque efectivamente se conservaba el contrato de compraventa de las esculturas por parte del ayuntamiento de Santiago que este contrato de compraventa ya se conocía desde, desde que la asociación por ejemplo o Osoño o de, Dani, no, de Daniel ya había reclamado hace unos años estas esculturas o sea este contrato se conocía perfectamente y era un contrato de contraventa firmado ante notario, muy claro, del 12 de junio del 48, donde Santiago Puga Sarmiento, el conde de Jimonde, le vende a su primo, por eso le compró las esculturas a buen precio, porque era el primo, el alcalde de Santiago, Joaquín Sarmiento Garra, las esculturas del maestro Mateo. Y había una cláusula. ...diciendo que esas esculturas no podían salir del patrimonio del Ayuntamiento de Santiago, ¿no? Entonces fueron muy tranquilos, pero la, la sorpresa fue cuando vino la sentencia donde se perdió tanto la sentencia como la apelación. Y la sentencia fue durísima y vino a decir que había muchas deficiencias en, en la documentación histórico-artística presentada... Y venía a decir que, efectivamente, hubo un contrato de compraventa en el 48, pero que no había documentación que probara que esas esculturas permaneciesen efectivamente en el patrimonio del Ayuntamiento de Santiago más allá de ese depósito que hubo en el 48. Y, además, decía que eh, los Franco habían tenido... ...públicamente esas esculturas sin que nadie las reclamara durante muchos años. Que incluso esa propiedad había sido publicada por primera vez en el catálogo de la exposición de arte románico de 1961... ...que era la primera eh, presentación pública en un catálogo de esas esculturas como propiedad del jefe del Estado. Y eso era importante porque hay una figura muy importante legislativa que se llama la usucapión o prescripción adquisitiva. Es decir, si uno tiene un bien y, y lo tiene públicamente, eh, eh, pasan unos ciertos años y tú adquieres la propiedad, porque nadie lo reclamó. ¿no? Pero aquí había un problema, y es que si sí se demostraba que el Ayuntamiento de Santiago había tenido posesión efectiva de esas piezas, según la legislación de patrimonio de ese momento, una vez que un ente público tiene unas piezas de patrimonio, la legislación vigente durante el franquismo era la, la ley impresionante, que era una, es una de las obras maestras de la legislación de la Segunda República, que es la Ley de Patrimonio Histórico Artístico Nacional de 1933 de Ricardo de Orueta, que era una increíblemente restrictiva para evitar el espolio de obras del patrimonio, según esa ley no podía, incluso aunque quisiera, el Ayuntamiento de Santiago, una vez que un ente público eh, adquiere esas esculturas, no podía, incluso aunque quisiera el alcalde, donarlas a un particular, ni venderlas. O sea, que estaban fuera del mercado del arte. Entonces, a mí, cuando leí esto, me extrañaba esa orfandad probatoria a las, que hacía, a las que hacía referencia, porque estaba pensando cómo no va a haber documentos. Y entonces, el lugar que se me ocurrió es ver qué documentos había del proceso de adquisición de otras esculturas importantes procedentes de la colección del Conde de Gimonde que habían sido vendidas en esos momentos. Y la, el más claro eran las dos que había adquirido el Museo de Pontevedra entonces me vine aquí, aparecía así eh, de repente y eh, claro el primer día ya dio para todo porque no tuve ni siquiera que ver el documento original eh, gracias al trabajo de María Jesús me puse a mirar los tres tomos que había publicado del epistolario de Sánchez Cantón y Filgueira Valverde e inmediatamente fui a las fechas que quería y me encontré una carta larguísima ...que hablaba de todo... ...y estas cuatro líneas fundamentales... ...que claro, eran un, un, una mención extemporánea... ...que no venía a cuento en una carta que decía... ...te supongo enterado del destino que piensa dar el Ayuntamiento de Santiago... ...a las dos figuras del pórtico que había adquirido... ...creo que estamos justificados al comprar todo lo compostelano... ...que salga y que nos pete, nunca podrán quejarse ya... De manera que nos favorecen. Y claro, aquí lo dice todo. En primer lugar, demuestra directamente que a 30 de enero del 55 las esculturas que adquirió en el 48 el Ayuntamiento de Santiago estaban en su posesión. Con lo cual ya se elimina todo lo en lo que se basaba la sentencia. ...diciendo que no había pruebas documentales de que, de que formaran parte integrante del Ayuntamiento de Santiago... ...más allá de un depósito temporal para una posible compra-venta en el 48. Esto demuestra que habían pasado ya unos años en los que esas obras habían formado parte de un, de, un, de un ente público... ...y por lo tanto no podían pasar nunca a un propietario particular, sea el jefe del Estado o sea quien sea... Y por otro lado, también nos habla de todo lo que no se puede decir, pero que se está diciendo. ¿no? Y nos habla de una decisión que se tomó recientemente, en el contexto precisamente de enero del 55, después del año santo del 54, donde eh, se decía y se comentaba que fue el momento en el que esas esculturas habían ido para Meirás, pero que no se podía documentar documentalmente. Y esto ya inmediatamente lo publiqué en La Voz de Galicia. ¿no? Entonces, hablando con María Jesús, eh, le, le comenté o sea, que eh, debería, debería de haber, a ver si me podía mirar, porque en toda la documentación que me comentaste que había de Sánchez Cantón, por claro, el, la, la cartolatría me encanta la palabra, la cartolatría recogía solo la, la, la, la, el, el, o sea, las cartas entre Filgueira y Sánchez Cantón, pero si había otras cartas de Sánchez Cantón o de Filgueira con otra gente, en esas fechas continuamente que hablaran de esto. Entonces, yo me acuerdo, eh, a ver si la puedo leer, de cuando María Jesús me lee por teléfono esta historia tan alucinante, de esta carta escrita unos meses antes, justamente el 5 de marzo del 54, antes del famoso verano del año santo donde se pudo haber eliminado las esculturas. Y esto es lo que dice la carta, que hay que leerla entera porque es que, claro, no, de, no da desperdicio porque está actualizando a Chamoso Lamas, el comisario de patrimonio de la primera zona, está actualizando a Sánchez Cantón sobre todo esto y al mismo tiempo nos actualiza a nosotros. Hoy recibí una, canta, una carta firmada por la condesa de Jimonde en la cual me comunica que enterada ando tras la localización de unas esculturas del maestro Mateo, que ahora sabemos que son las del Museo de Pontevedra, me participa que las tiene en su poder y las vende siempre que la oferta esté de acuerdo con lo que ella cree que pueden valer. Le comento que esas esculturas fueron ofrecidas en venta al Estado, cursando yo mismo hace años la oferta a la Dirección General de Bellas Artes. Esta aceptó pero no pudo lograr el crédito correspondiente, dando lugar, entre tanto, a que se produjesen las incidencias de la retirada de las piezas del Museo Diocesano de Santiago y que yo echase, a echase detrás a la policía a través de la Dirección General de Seguridad hasta nuevamente se localizaron. O sea, una historia que parece Netflix, ¿no? que yo en ese momento, pero que está hablando, que he echó a la policía detrás de esculturas… Luego, siendo alcalde Sarmiento Garra, primo del Dejimonde, aquel adquirió para el ayuntamiento dos de las esculturas, quedando ahora solamente dos por adquirir. O sea, que aquí ya definitivamente está diciéndonos el comisario de patrimonio que las dos esculturas que adquirió el ayuntamiento no solo pertenecían al ayuntamiento a marzo del 54, sino que estaban fuera del mercado, <risa> evidentemente porque pertenecían parte del patrimonio público, quedando ahora solamente dos para adquirir, las que compraría el Museo de Pontevedra, que son las que tenía y estaba ofreciendo la Condesa de Gimonde. Son las mejores, además. Me dice esta señora que acaba de recibir importantes ofertas. Escribo a Iñiguez, Iñiguez Almech era el comisario general al que tenían que reportar todos los comisarios de zona. Escribo a Íñiguez para que estudien en el ministerio la situación legal del caso, pero a la vez se lo comunico a usted para que esté al tanto de lo que ocurre y nos aconseje para evitar, si nos falta la acción del ministerio, que se nos vayan de Galicia las dos piezas, o sea, auténticos héroes del patrimonio. Filgueira me decía que podían ser una adquisición probable del Museo de Pontevedra si Santiago no lograba quedárselas. El lunes 8 iré a Pontevedra y hablaré de este caso con Filgueira a fin de que todos estemos prevenidos. Reciba todo el afecto incondicional de su buen amigo Manuel Chamosolamas. Y efectivamente, eso es a lo que hace referencia la carta de Filgueira, como Santiago, increíblemente e ilegalmente, se acaba de deshacer de las dos esculturas que tenía, pues no se merecen comprar las otras. O sea que nosotros tenemos vía libre para adquirirlas, que es como así hicieron. Entonces, esta historia en la que no entendía nada, después me llevó a todo este peregrinaje por archivos y a descubrir lo que es la historia más increíble del patrimonio, el Watergate, ¿no? Del patrimonio, incluido el Watergate de, de las ilegalidades realizadas por las, el entorno de Franco para legalizar apropiaciones ilegales. ¿no? Y me llevó al Archivo General de la Administración en Madrid y al Archivo, de, al, al Archivo de Galicia, que es donde está toda la documentación de la comisaría de la primera zona. O sea, en, en el, durante el franquismo, la administración del patrimonio se, de, de, de, de, de, eh, se dividía en zonas geográficas. La primera zona abarcaba... Galicia, Asturias y León, y estaba su, su oficina en Santiago y el comisario era Chamoso Lamas. Y todos reportaban a la comisaría central en Madrid. Entonces, mucha de esta documentación está en el archivo general de la administración. Pero la documentación de la comisaría de la primera zona eh, pasó la, al gobierno autonómico. y Entonces, ahora se encuentra en el archivo de Galicia... Y lo increíble de la documentación esta, que eso se lo debemos a Chamoso Lamas y que no pasa con ninguna comisaría de España, es que dejó copias mecanografiadas de todas las cartas que enviaba, o sea, un trabajo ingente al que le debemos el mundo. Porque muchas de estas cartas increíbles que veremos son las copias mecanografiadas que Chamoso envió a diferentes personajes, incluido al director general de Bellas Artes y al comisario general de Madrid. Pero si hoy uno va a la, a, a, a, al, al Archivo General de la Administración del Madrid, que es donde está el Archivo de la, de la, de la Dirección General de Bellas Artes, esas cartas no existen, se perdieron todas. Solo las conocemos por la copia meca mecanografiada de Chamoso. Y ahí está la historia más increíble del patrimonio de Galicia. O sea, hay historias para, para hacerlo, estábamos hablando, telenovelas, series detectivescas, bueno, una cosa impresionante. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué, qué, ¿Cómo vamos? ¿Ya llevamos más de una? Bueno, pues eh, como esto se puede leer, yo simplemente... Na Nada, otro día, pero voy a, voy a enseñar, porque esto además se puede leer, porque toda esta documentación está ahora en el, en el especial del Maestr, de las culturas del Pórtico eh, del Consejo de la Cultura Galega y se puede leer por episodios y ver toda la documentación. Pero voy a enseñar parte de la documentación. Entonces, eh, bueno, pues voy a hablar simplemente de, lo, de, de una cuestión de la fachada y, y de, las, de las dos esculturas que nos importan, que son las que están aquí en el Museo de Pontevedra. Y la reconstrucción de la fachada de, permite eh, alcanzar, cuando se restituyen a sus significados originales y a su localización original las esculturas desgajadas de la fachada, permite alcanzar una visión completamente nueva del de programa iconográfico y de la sofisticación escenográfica del Pórtico de la Gloria. Lo que sabíamos hasta entonces es un tríptico mutilado, que también está mutilado en su significado. ¿no? Y dos figuras fundamentales para reconstruir todo el programa de la fachada mateana y que son esenciales eh, porque son las creaciones más impactantes del maestro Mateo desde el punto de vista formal, iconográfico y escenográfico del Pórtico de la Gloria, son las que están en el Museo de Pontevedra, que son dos personajes esenciales en el relato del Apocalipsis, que es el texto en el que nos introduce el Nartes del Pórtico de la Gloria y que anuncian todos los eventos que se desencadenan en el interior del pórtico. Y son los Profetas Enoch y Elías, que son lo que se conoce como los testigos del Apocalipsis, que son muy importantes, especialmente en el contexto hispano, porque son los que, en los comentarios al Apocalipsis de Beato de Líbana, eh, son los que desencadenan todos los acontecimientos. Y si vamos, eh, y son los que, como se ve en, una, en las miniaturas estas, en la parte superior la miniatura, de uno de estos beatos del siglo XII contemporáneos, de ilustraciones de beato contemporáneos a la creación del pórtico de la gloria y otro, en uno muy posterior, son dos profetas que llegan a la tierra eh, para predicar el fin del mundo, para que le diga a la gente de las ciudades que se arrepientan porque eh, la segunda llegada de Cristo está a la vuelta de la esquina, el apocalipsis, el juicio final y que tienen que arrepentirse porque se desencadena el final de la historia y el final de los tiempos. Y se dividen muy claramente en sus funciones. Elías es el, el más incendiario, el que acusa y el que hace una predicación incendiaria que está cabreado, combinando a todos al arrepentimiento, a los pecadores de la ciudad y que por eso se representa lanzando por la boca... Fuego. Y el otro es Enoch, el que le habla de la segunda venida de Cristo y de que si se arrepienten llegarán al cielo y les enseña ya el cielo. Entonces aquí vemos en. en en las esculturas del maestro Mateo, que el maestro Mateo, en cierta medida, es fácil la interpretación iconográfica porque no hay nada superfluo. No hay un gesto que no tenga relación exactamente con el contenido de las profecías y con la personalidad de cada una de las imágenes. Y ahí vemos cómo representa a Elías agarrando la barba cabreado y lanzando la predicación, lanzando el fuego por la boca. Y esa escultura estaría en la jamba norte mirando hacia la plaza, hacia la ciudad, y la de Enoch estaría mirando hacia adentro del pórtico, mi, a, viendo hacia lo que en el interior se representa la segunda venida de Cristo, que es el siguiente episodio en, en, eh, el, en los acontecimientos del Apocalipsis. Y como ven, se representan con bastones de predicación, que son exactamente como se representan en las dos esculturas del Museo de Pontevedra, que son increíbles desde el punto de vista formal, como llevan los bastones debajo del brazo, o sea, son obras de, de, de las mejores de la escultura europea. Lo que pasa después es que viene el anticristo y mata a Enoch y Elías, pero Enoch y Elías resucitan a los tres días, y son ascendidos al cielo para contemplar la segunda venida de Cristo. Entonces, son los primeros que antes de la real segunda venida de Cristo experimentan lo que es la visión beatífica del final de los tiempos. ¿no? Entonces, lo que hace el maestro Mateo es que eh, el Pórtico de la Gloria es una obra de vanguardia porque crea un teatro envolvente en el que nosotros cuando entramos en el Nartes, de repente entramos en una realidad virtual, como si hoy entráramos con unas gafas en, en un videojuego, y de repente, a medida que avanzamos, se desarrollan en torno a nosotros todos los acontecimientos del Apocalipsis, en el que nuestro desplazamiento físico y temporal es también el desplazamiento de… vamos viendo diferentes pantallas del libro del Apocalipsis, ¿no? que están apareciéndonos a nuestro alrededor, un videojuego. O sea, es, es lo único a lo que se puede comparar. Entonces, nosotros llegamos al pórtico y de repente Elía, vemos a Elías que nos está cabreando, cabreando llamándonos a la… Eh, que se vuelve contra nosotros y nos llama al arrepentimiento. Y después vamos al otro lado y vemos a Enoque con su mirada ya nos dirige al interior del pórtico, a la versión, visión beatífica de la segunda venida que es eh, lo que se va… A producir después. Y la forma en la que están representadas, como ven, en se están como flotando, porque están precisamente, las vemos cuando llegamos en esa desmaterialización como flotando y en, e introduciéndonos ya en este eh, ambiente completamente móvil del segundo de, venida de Cristo. Por eso son obras únicas, porque no hay nada importadas de las catedrales góticas y románicas igual en toda Europa, porque se representan oquielías pequeñitos y aquí el maestro Mateo lo lleva a una dimensión inusitada, absolutamente vanguardista y que no se puede explicar y ver nada parecido hasta la realidad virtual. Bueno, entonces voy, voy ya muy rápido y vamos a... Entonces lo que pasa re, re, realmente es que en 1526 se cierra el Nartes del Pórtico de la Gloria y es en ese momento cuando se quitan las esculturas que estaban ocupando las jambas planas, que se necesitan para las bisagras de las puertas. Y esto es muy importante lo de las jambas planas. Porque, claro, un, un, una cosa por las que estas esculturas eh, no pudieron ser recolocadas a su lugar original hasta este momento, como pasa, por ejemplo, en el catálogo de la exposición del Prado, es porque se creía que eran estatuas columna. Pero es que estas esculturas no son estatuas columna, en primer lugar porque son esculturas sedentes y una escultura sedente es, es, eh, es, eh, no, tiene, no tiene morfológicamente sentido ponerla como estatua columna. Son esculturas sedentes más pequeñas que las del pórtico y era porque estaban para ser colocadas en las jambas planas y por eso las conservamos todas, porque cuando se cierra la fachada por el arzobispo eh, bajo el patrocinio de Alfonso III Fonseca, es cuando también está construyendo el Colegio de Santiago, que es el actual San Jerónimo, que es el origen de la Universidad de Santiago. Y entonces no destruyen nada, simplemente quitan las seis esculturas que estaban en, la, en, la, en las jambas planas y las llevan al, a los jardines de Fonseca. ¿no? Y dos de ellas las recolocan, que son las únicas que estuvieron cerca de su lugar original hasta la actualidad, que son las de David C. Salomón en la escalinata del obradoiro. ¿no? Y las otras es cuando se van eh, a, primero a Fonseca. Lo que ocurre es que a, a principios del 19, el segundo conde de Gimonde, Pedro Cisneros de Castro y Ulloa, que era el regidor perpetuo de Santiago, un mecenas de las artes, y también. Eh, por ejemplo, el que, el que fundó la Escuela de Dibujo de la Sociedad Económica de Amigos del País, lleva las que estaban en el, en el, eh, en el Pazo de Fonseca a su recién remodelado eh, Pazo de Jimonde, en Ulla. Entonces, a principios del siglo XX, y aquí fue otro de los descubrimientos de ese día, en el Museo de Pontevedra, el archivo de Durán Loriga, que vemos por primera vez las tres esculturas, pero dos fundamentales, donde estaban en 1945, antes de ser adquiridas por el Ayuntamiento de Santiago, eh, todavía en el, en el Pazo de Gimonde. Lo que pasó muy rápido, y también se puede reconstruir, es que, ¿por qué estaban solo dos de las esculturas que habían ido a la colección del, Pazo, del Conde de Gimonde en el 19 en el Pazo de Ulla, porque las otras tres, incluidas las que vinieron al Museo de Pontevedra, las prestó el eh, Manuel María Puga, el Conde de Gimonde, para la exposición regional gallega de 1909. Y ahí también pude publicar la ficha de inscripción de préstamo de estas tres esculturas, aquella no me voy a meter... ...porque no da tiempo. E incluso se pudo eh, recuperar esta fotografía de principios del siglo XX... ...donde se ve cómo estaban colocadas, se ve allí la de Enoch... ...en el claustro del Colegio de San Clemente del actual Instituto Rosalía de Castro... ...que era donde se montó la sección arqueológica, que estuvieron ahí. Cuando se cierra la, se cierra la exposición regional gallega de 1909... Se está intentando crear un museo de Galicia, ¿no? Y un museo de la Sociedad Económica de Amigos del País que tenía su sede en el, museo, en el Palacio de San Clemente. Y por eso muchas de las piezas no se devuelven y permanecen ahí hasta 1928, cuando eh, aquí vemos esta carta que escribe Carro y. Eh, ¡Ay, ¿quién es el otro? Y, Filgueira, Sánchez Cantón, donde le están informando de la reunión esa, donde se sacó la foto de 1928, y le dicen que eh, el Museo Diocesano de Santiago está intentando crear un museo con las piezas y Carro lo está asesorando. Ese museo, y ahí al mismo, a ese museo se llevan todas las piezas, trozos de la catedral que estaban en el Palacio de San Clemente, pero muchas de ellas no pertenecen a la, a la catedral, incluidas las que había dado el depósito el conde de Jimonde. En ese momento, en el 28, Carro ya, ya eh, publica las tres de la fachada del Pórtico que estaban en depósito en el Museo Diocesano. Y miren lo que dice. Ven está que pezas de tanta valía topense en un museo como da catedral, mas tememos que o día de mañana no se enamore algún rico extranjero dilas pues con co poder de su prata le barraías por, por enriba de todos sus entusiasmos y e de todas las ideologías dos los hombres que trabajan por lo nombre de Galicia, porque él sabía que eran de propiedad particular y podían ser vendidas. Ahí también vemos que Ricardo de Orueta, el director general de Bellas Artes, que es el de la Ley de Patrimonio del 33, pasa por Santiago en el 34 y él estaba realizando su gran obra porque era especialista en escultura románica y saca esas fotos... Del, del, ...del Museo de la Catedral de Santiago... ...ahí vemos a Enoque y Elías... ...y habla de lo importante que son esas obras... ...curiosamente esta obra... Eh, ...la escribió hasta en el Madrid sitiado... él murió poco antes de la entrada de Franco... ...en Madrid y dejó este manuscrito... ...que es su gran obra de estudio... ...de la escultura románica... ...el último capítulo es el Pórtico de la Gloria... ...que ha sido publicado hace poco... ...otro, otro de estas reliquias de los archivos... ...en el 33... A uh, Bozabrey, que era amigo del conde de Jimonde, habla de las dos esculturas que estaban en, el, en Vedra, que quedaran en Vedra. Fue, esto es lo que también la documentación que descubrí, a la que aludía la carta, el primer intento de venta que se produce de toda la colección del conde de Jimonde al, Arche al Museo Arqueológico Nacional. Este expediente completo que empieza con una carta de Bozabrey al director del Museo Arqueológico Nacional, diciéndole que su amigo, el Conde de Jimonde, tiene estas esculturas increíbles y que si las puede adquirir el Estado para que no se vayan al extranjero. No, es una documentación enorme, no pueden adquirirlas, que es de lo que habla Chamoso en la carta posterior, porque no, no, no arreglan el pago y hay un problema importante y no las adquiere. Se queda la cosa ahí. Y es en el 47 cuando... Se empiezan las negociaciones, llega Evita a Santiago, el 47 tenía mucho dinero el Ayuntamiento de Santiago para preparar el año santo del 48 y entre el aprovechan el dinero que tienen para revestir la ciudad con obras de arte y aprovecha Sarmiento Garra para intentar comprar las esculturas que su primo tiene y que serían geniales para Santiago. Ahí empiezan las negociaciones que culminan en la compra de las esculturas y que en el contrato de compra-venda de compra-venta, compran tres esculturas que están perfectamente definidas. Dos de ellas y una de menor valor, que la ven ahí y que también la adquirió el ayuntamiento y que forma parte hoy del Museo de Povo Galego. Esa nunca dejó la eh, Santiago. Y aquí ven otra de, las, de los, los, los, eh, los documentos increíbles a lo que hacía referencia en esa persecución policíaca. Una vez que el conde de Gimonte vende en junio del 48, las dos esculturas que tenía en Jimonde al alcalde de Santiago decide mandar unos operarios al Museo Diocesano para sacar las tres esculturas que tenía allí del Museo Diocesano porque si estaban depositadas en un museo eh, de la iglesia no podían ser vendidas al Estado, que es por lo que no se vendió. Entonces, el, eh, el conde de Jimonde manda unos operarios que saquen las esculturas y esto es por lo que Chamoso ha alucinado, por lo que se enteró, escribe a Sarmiento Garra diciendo, oiga, eh, han llevado unas esculturas, mire que estas esculturas eran propiedad de su primo, pero esto es patrimonio eh, de todos y esto yo, tienen que tener mi autorización, aunque sean propiedad privada, para sacarlas. No le contesta el, el, el, el, el, el, el alcalde. Y el 10 de agosto, sin miramiento ninguno, eso que a eh, Sarmento Carrera era un falangista, estamos hablando con una persona del régimen, pues denuncia al alcalde de Santiago y denuncia la desaparición de las esculturas a la comisaría general. Y efectivamente le contestan y las encuentran las esculturas en la finca Ovaliño, en las afueras de Santiago, que era del, eh, del um, el baliño... Bueno, de un familiar, ¿se encuentra en poder del señor alcalde? Bueno, de un familiar del alcalde que estaba casado con no sé quién y estaba en la finca. Entonces dijeron, bueno, están localizadas y estas fotografías indican dónde estaban las tres en la finca esa. Y ahí es donde llegamos al momento en el que el 5 de marzo, apretados de dinero, la condesa de Gimonde y el conde, la condesa de Gimonde no puede más y decide ya, a ver, hay que retomar la venta de estas esculturas, ¿no? Y es la carta que el 5 de marzo, aquí ven la que, la, la carta que le envió el 5 de marzo a Chamoso Lamas, que Chamoso Lamas escribe esta carta a Madrid el 5 de marzo. Y ese mismo día es cuando escribe a Sánchez Cantón, diciéndole, a esta señora me acaba de escribir, y ahí ya, y le resume todo lo que vieron en la documentación. Bueno, entonces nada, ahí se suceden las cartas, esto ya indica... Todo eh, bueno pasa el verano del 54, cuando las esculturas aún no están en Meirás, y posiblemente se decidió regalar las esculturas en la clausura de la Puerta Santa en enero del 55. De ahí viene la carta de Filgueira y después justo ahí es cuando otras cartas de Chamoso se ve como en febrero, ya Filgueira y Chamoso activan la compra directa de las esculturas uh, de Noquielías a la Condesa de Gimonde para el Museo de Pontevedra. Ahí le dicen que, mire, usted tiene que darnos títulos de propiedad, díganos por qué son suyas las esculturas. Y aquí hay otro documento increíble que me llegó a, a finales, que se puso en contacto conmigo el último descendiente del Conde de Gimonde, que es un profesor en una universidad americana, y tenía esta este manuscrito sin datar del conde de Gimonde, que se titula ¿Por qué considero mías las estatuas? Que efectivamente, o sea, claro, efectivamente, esto fue en respuesta a la carta de Chamoso de febrero del 55, que le dice a la condesa de Gimonde, mira, para que nosotros podamos adquirir esas culturas díganos porque usted cree que son suyas, ¿no? Entonces ahí es otro esta, este otro relato increíble donde él dice que bueno que él él eh, él y da un dato que es realmente fascinante que él dice que él eh, eh, o sea co cogió el pazo de Jimón de herencia y las esculturas estaban en el pazo de Jimonde y nos dicen que estaban en una parte o rincón de dicha finca existía una depresión con mesa y asientos de piedra y rodeándola seis estatuas de piedra, conociendo ese dicho rincón con el nombre del óculo de los profetas. Aún hay gentes vecinos que lo recuerdan. Estas estatuas con unos sepulcros y la mesa fueron trasladadas para el patio, delante de la casa donde permanecieron muchos años, donde las vemos en las fotos. Pero al final relata, por si se quería más corroboración, de, que, de cuáles estaban en el mercado y cuáles no se estaban, dice, las tres estatuas fueron policromadas, o sea, las que quedan para vender, las dos del Museo de Pontevedra y la del Santiago Caballero. ¿no? En la actualidad no lo están. Otras tres de menos mérito, fueron adquiridas por la Corporación Municipal de Santiago. Claro, las dos del maestro Mateo y la otra. Y son en la actualidad propiedad o patrimonio de la ciudad, según documento notarial. Curiosamente, encontré que también estaba perdido, y esto es importante, para el Museo de Pontevedra, el expediente de adquisición por parte del Estado, de las esculturas del Museo de Pontevedra, que ahora están aquí, que están en el Archivo de General de la Administración, pero estaba traspapelado. Menos mal que tuve tiempo toda la mañana para, para ver todas las cajas de documentos de expedición, porque hay cajas de compras que no se realizaron, ofertas de venta al Estado que no se realizaron y otras que se realizaron. Y estas están las no realizadas, pero está, está realizada. Y es el, el, el, la adquisición... Y curiosamente, este manuscrito de por qué son mías las esculturas no se incluye. ¿Y por qué no se incluyó? Y simplemente se incluyó aquel, aquel papel diciendo en general que las heredamos. Pues porque el manuscrito del conde de Jimonde decía dos fueron adquiridas por la Corporación Municipal y pertenecen al Ayuntamiento de Santiago. O sea, que ahí ya eliminaron. Bueno, acabo. Eh... Aquí es, es la, la, la, la, el último Watergate de las ilegalidades expresas cometidas por el franquismo, cuando ya al final del franquismo veían preparándose para el posfranquismo que había que legalizar propiedades que estaban ilegalizadas, como, ilegales como era la, eh, la, la casa de Cornide. Y fue la gran exposición más importante del franquismo, la de Arte Románico, de 1961, con dos comisarios, Aino de las Artes y Chamoso Lamas, de las dos sedes de Barcelona y de Santiago. Aino dos, de la exposición y todo esto. Y fue muy importante porque fue una de las exposiciones bajo el patrocinio del Consejo de Europa y que por primera vez el franquismo se vio como parte de las instituciones europeas. Y vi en el archivo de Chamoso Lamas la exposición se inauguró el 25 de julio del 61 en el archivo de Chamoso Lamas de septiembre del 61. Esta carta, que es que no podía creerme lo que estaba leyendo, de qué dice al final de la carta. Otro asunto y muy importante por el empeño que en ello muestra, y ya hice cuando pude, por complacerle, es el deseo de su excelencia el generalísimo, porque figuren en el catálogo de la exposición las esculturas de Meirás. Te adjunto copia... Esto al director general de Bellas Artes, nada menos. Te adjunto copia de la carta que el intendente de la Casa Civil envió al gobernador civil y este con una suya a mí. Mañana le llevo unos ejemplares de la guía y le explico en carta que le dejaré que el catálogo... ...que le dejaré que el catálogo se haya en proceso de impresión en Barcelona... ...y en cuanto salga se harán llegar ejemplares a su excelencia. Me aterra un poco si mis telegramas seguidos de cartas descriptivas de las esculturas de Meirás... ...incluso sus medidas enviadas a Ainao, el comisario de Barcelona... ...no bastaron para que éste las incluyese en el catálogo... ...aun cuando bien se lo pedí y recomendé... ...no vayamos a tener un, discurso, un disgusto por ese lado... ¿Convendría hacer desde tu dirección alguna consulta a Ainao sobre esto, por si aún estamos a tiempo de atajar, el, de atajar un mal paso? Y el gobernador civil al que hace referencia es nada más y nada menos que Fernando Fuertes de Villavicencio, que, como se supo hace poco, es el albacea del testamento de Franco, el administrador de sus bienes, y como ven, movilizan a todos. Entonces, no se me ocurrió otra cosa que intentar buscar el archivo de Ainao de las Artes, para ver si en Barcelona se conservaban las cartas que dice Chamoso que envió. Y que claro, ahí ya fue tremendo. Porque me encontré esta carta del 28 de julio del 61, donde Chamoso le habla a Inao de la inauguración maravillosa de la exposición, que se inauguró el Día del Apóstol el 25 de julio. Y es una carta perfectamente mecanografiada, donde después hay un postdata escrito a mano, temblorosa, donde le dice efectivamente que, mire, hay dos esculturas que están en Meirás que son del Pórtico de la Gloria y que eh, el Generalísimo quiere que se incluyan en el catálogo. Por favor, por favor, incluyalas en el catálogo y le, da, y le dice, voy a intentar meter eh, conseguir unas fotos, eh, pero si, si el catálogo está ya en impresión, esto es lo que tiene que poner. Y entonces pone las figuras, ¿no? Y está, pone la descripción que él se acordaba de haberlas visto y ven lo, lo nervioso que está, que en la parte de abajo eh, pone propietario, lo corrige por encima, expositario, y pone su majestad, el jefe del Estado, nombre, pazo de miras, o sea, está temblando como qué propiedad le pongo yo a esto y todo el rollo, ¿no? A esta manuscrita le sigue otra, del 1 de agosto, o sea, era, estaba histérico, chamoso, donde también le dice, el jefe del Estado, nada menos, manifestó su deseo de que figurasen en el catálogo, y por lo que le ruego que las incluya, ya que estas están fotografiadas con las de Pontevedra, las, las, voy, a, las voy a poner sus fotografías, esto ya ha la exposición, para justificar que se incluya en el catálogo, voy a poner unas fotografías en la sala de piedra del Museo de la Catedral, ¿no? y dice que están en Meirás, a la intemperie, como estaban en Gimonde, o sea, ya diciendo que eran las mismas, y efectivamente, buscando fotos de la exposición, miren por dónde descubrí en el fondo de estas fotos de capiteles donde coloco las fotitos de las esculturas, abierta la exposición para justificar que me las metió en el catálogo. Y, o sea, increíble lo que me dice eh, en esta carta, también que le escribe posteriormente a Ainaud de las Artes, después de que le escribe estas cartas, el 4 de agosto, Ainaud de las Artes no se creía lo que estaba escuchando, lo que estaba leyendo, decía. Recibí su telegrama y la, y la carta del, del 1 de agosto. ¿Podrá darme referencia de las demisiones de las dos estatuas de Meirás? ¿Proceden ambas del Pórtico de la Gloria? Como este señor dice, pero hay esculturas del Pórtico de la Gloria en Meirás. ¿Podría también darme las fichas de las dos fotografías de las figuras? O sea, Ainaud de las Artes no daba crédito. ¿Y esto por qué se hace? Pues precisamente para iniciar bueno, es que eh, meter una escultura, meter piezas en un catálogo de exposición es, la, es lo que es, hoy, hoy se utiliza también para blanquear eh, piezas espoliadas. Y es por lo que se inicia el proceso de usucapión. Efe, efectivamente. O sea que no es que esto fuera una donación. No, sab no, no. Sabemos que estamos teniendo espolios ilegales y las administraciones de Franco estaban preparándose para el posfranquismo o sea, tergiversando incluso la legalidad vigente. Por eso que los archivos nos dan una visión exactamente clara que si se pudiera aportar en el juicio, pues eh, no solo es un elemento pedagógico para ver todo lo que pasó con el patrimonio en el franquismo, pero también eh, para recuperarse estas piezas. Y ya acabo, y si quieren, en el turno de preguntas, hablo de lo de carboeiro Pero es que, es que hay más, pues. Sí, sí, sí, hay mucho más, o sea, lo que pasa con las... <risa> <risa> las esculturas, es que el incendio de Ineirá... Mirar... Vamos a ver, con no, no sé si ha alguna pregunta o así. Únicamente, as que están en Barcelona o en Cataluña, los mostrario de pueden se recuperar? Sí, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Esas, evidentemente, aquí hay que hablar también del ejemplo maravilloso que el Museo de Pontevedra acaba de dar internacionalmente a todos los museos en casos como este. Porque está en el Museo de Pontevedra un ejemplo que fai, que cualquier otro caso de espolio donde no haya una devolución podamos ponerle este ejemplo para lo que deben de hacer para actuar desde el punto de vista ético que en ese, en ese sentido el Museo de Pontevedra está en una vanguardia internacional lo no que otros grandes museos están haciendo como el Museo de Boston donde no solo no se resisten a devolver las obras, sino que hay una persona do archivo mirando todos los datos de adquisición de pezas para ver si encuentran pezas que llegaron ilegalmente a devolverlas e que incluso agradecen cuando se descubre documentación como la de Carboiro para depurar Éticamente a sus colecciones. En no el caso de Carboeiro eh, no hay duda ninguna. O sea, hubo eh, a adelantar, a ver, inicia, una vez que se publicó los documentos de Filgueira y e de Chamoso, eh, y hubo una reacción automáticamente en cuestión de horas de las autoridades de Galicia y de las autoridades de Cataluña, incluidos medios independentistas, apoyando o asunto, porque es muy clara la documentación. Entonces ahí iniciaron sus unas... unas unas negociaciones, la que a primera fue que la entidad que posee o, o, o museo Mares o Consejo de Barcelona, porque fue donado por Frederic Mares o Consejo de Barcelona, pedí un informe técnico a los eh, responsables del archivo del museo Marés para ver qué documentación tenían las que hicieron esas piezas. E, evidentemente, voy a adiantar que no no non hay non teñen ninguna documentación válida. E que inda que existiera esa documentación sería nula entonces ahora inicianse unas documentaciones pero esto es un, negociaciones pero esto es un caso clarísimo o sea un museo carboidrato fue declarado monumento nacional en 1931 por lo tanto por la ley de patrimonio de 33 que es a que estuvo vigente hasta o 85 que después sustituirse por la de 85, no se puede quitar ninguna parte, ya no sólo bens móviles pero una parte integrante do conjunto e es hasta fuera de lo que se llama do mercado dos hombres. Incluso si por cualquiera circunstancia ese monumento fuera monumento nacional, pero de propiedad privada, o dono, tenía que pedir permiso con correspondientes trámites administrativos o Estado para vender esas piezas que no es o caso de Carboeiro porque o caso de Carboeiro parte de las ruinas estaban privatizadas pero é que o tímpano pertenece a iglesia y e a iglesia nunca dejó de ser propiedad que por eso todavía hay unos elementos grises entre el Consejo de Silleda e el Arzobispado de Lugo nunca dejó de ser propiedad del Arzobispado de Lugo entonces ahí si o Museo Marés se niegan a eh, devolver las espezas en primer lugar va vai a ser un descalabre reputacional de lo que no se van a recuperar y e ahí siento mucho por los profesionales del Museo Marés porque os vamos a destrozar públicamente eh, mediáticamente documentalmente desde el punto de vista internacional ¿no? o sea que si los responsables políticos del Museo Marés se niegan a devolver esas pezas vaya a ser genial, en cierta medida, porque vamos a tener ahí un elemento de esto que puede pasar en otros casos si no devolvedes pezas y ilegalmente. Si se va a pleito, perden o pleito seguro. Aparte de perder la reputación, perden o pleito, porque, aparte que es un caso clarísimo, en este caso hay una sentencia dos bens de Sigena, Do Tribunal Supremo. Los e bens de Sigena era un caso mucho menos claro que este. Estos eran bens móviles que a descendientes de las monjas de Sigena que vivían en Barcelona le vendieron a Generalitat eh, o Manac e o Museo de Lleida. E Aún así, la sentencia dice que incluso que eran bens móviles formaban parte integrante de un monumento nacional. Pero la sentencia sería muy clara, e sería la siguiente. O que se haría es, imaginémonos que, eh, que, a, que hubiera un contrato de compraventa entre la viuda de Frédéric Birk, que es este empresario de origen a Neban, con vínculos nazis, o sea, claro, no puede haber cosas más, que vivía en Barcelona y e que afloraron las esculturas de carboíro en los años 79, cuando la viuda vendeó a Frédéric Marés. La venta fue en 1900 no puedo decir el documento que tienen porque es de risa, ¿no? pero inda que hubiera un documento de compraventa eh, legalmente entre a viuda de Berg e Frederic Marés, la sentencia sería muy clara. E sería simplemente, eh, eh, imaginamos que van a un pleito. a Consellería de cultura como entidad administrativa responsable de Carboeiro, o Arzobispado de Lugo como propietario de un monumento. Pleiteando contra Frédéric Marés, automáticamente la sentencia sería a anulación de la transacción realizada entre a viuda de Berck y e Frédéric Marés porque estaban transaccionando con una obra que estaba fuera del do mercado de los hombres. Inalienable. Entonces, entonces automáticamente las esculturas volverían a reintegrarse a Iglesia y e volverían a propiedad del Arzobispado de Lugo, que exactamente la sentencia que hubo, cosbes de Sigena, pero en ese caso, incluso tratándose de... Ves de Márquez. Márquez. Sí. Ahí fue el pleito entre el Arzobispado de Aragón, o de Bar, no sé si era Barbastro, donde está Sigena, al Gobierno de Aragón contra a Generalitat del Museo de Lleida. Un caso mucho menos claro, porque claro, eran bienes muebles. En este caso, un trozo de edificio. O sea que, EU diría que, inda que estemos en época electoral, de feito estamos pendientes de una reunión. EU quiero decirle esto que acabo de decir ahora, voy a decir exactamente al responsable político del Ayuntamiento de Barcelona. O sea, este é o su horizonte judicial es reputacional. Si queréis ir por ese camino.